La transformación digital ha supuesto para nosotros, y está suponiendo en la actualidad, el poder seguir siendo competitivos después de 107 años de historia. Grupo Baeza ofrece soluciones sostenibles alrededor del mundo del agua. El mundo del agua en todos sus usos, desde el uso lúdico de la piscina, el spa, el wellness, al uso profesional como el riego agrícola, el riego de... Deportivo, conducción de fluidos, bombeo, hidropresión y tratamiento de agua. Nosotros somos una empresa de distribución y como tal, la logística, la disponibilidad de productos y el servicio al cliente es fundamental. En esas tres áreas es donde más hemos invertido en transformación digital. Y ya digo, pues gestionando el stock de una manera absolutamente exacta y lo más... ...y con la máxima disponibilidad posible. Baeza lo que ha conseguido con esta transformación digital... ...es eh, ofrecer una propuesta de valor única actualmente... ...en el mercado nacional. Eh, nuestro, nuestro servicio 24-48 horas, nuestra atención telefónica... ...de, de 13 horas al día interrumpida... ...y nuestra tienda online 24 horas abierta... ...más toda la transformación de nuestros establecimientos... ...que eran almacenes tradicionales... otros servicios profesionales eh, con productos a la, a, a la mano que no hay en otros establecimientos, es nuestra propuesta de valor única. Y además Baeza hoy, Grupo Baeza hoy, no solo atiende a su sector tradicional, o su mercado tradicional, que era el sur de España, hoy estamos atendiendo toda la península, Portugal, incluso llegamos al norte de Marruecos y tenemos clientes por todo el mundo. Grupo Baeza sigue impulsando la transformación digital de todos sus procesos. Eh, por ello, estamos eh, analizando eh, la incorporación de eh, dispositivos IoT eh, para mejorar la trazabilidad de nuestros productos y, además, estamos también con un proyecto ligado a la inteligencia artificial para incluir otras fuentes de datos en, en nuestros datos de proceso, de manera que, eh, por ejemplo, al margen del dato climático, por ejemplo, que es muy importante, también en cuestiones económicas y de, de mercado, lo estamos eh, introduciendo en nuestra base de datos para poder tomar eh, decisiones de una manera, diríamos, complementaria a lo que la intuición nos diría. Eh, uno de los aprendizajes, que, porque de, de la transformación digital se aprende mucho, es que quien se queda parado se muere. Y la única manera de competir y de seguir en el mercado es mirando hacia el futuro, como siempre hemos hecho, intentando adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes.